saludos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo grabar en su filmora lo que estén escuchando en su escritorio que se graben mientras estén grabando un vídeo para youtube o para lo que quiera lo importante aquí son estas dos funciones donde ven que se está moviendo es el micrófono que estoy utilizando esta parte es la que se mueve cuando hablo por el micrófono y esta parte que tengo señalada es la que Filmora va a escuchar de nuestro micrófono si queremos o de nuestros parlantes de nuestro computador ahora voy a seleccionar el micrófono para que puedan ver voy a reproducir el video para que puedan ver si se escucha y cuando podemos ver el Filmora no hace ninguna función porque está escuchando el micrófono. Tendría que subirlo más para que se escuche. Ahora voy a cambiar a los parlantes de nuestro ordenador para ver si se escucha. Escucha. Ahora sí podemos escuchar que se escucha todo lo que estemos eh, grabando con nuestro ordenador. Y eso que estoy utilizando otro programa para poder eh, ver y capturar la pantalla. Pero ahora lo vamos a hacer con el programa de Phil Mora. Que haga esa grabación para que vean que se escucha también. Es cuanto a este video. Espero haberle ayudado a solucionar este problema de grabar. Lo que se escucha en nuestro escritorio con nuestro programa Filmora. Es muy sencillo, muy fácil. Hasta la próxima. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.